Y entre nuestras grandes principales clientes son las compañías eléctricas, eh, los, el mercado general, y luego mira, ahora, ahora mismo tenemos más o menos unas 20 familias de cable eh, certificadas con eh, la marca de norene Y por qué confía en una empresa como Prismian, ¿por qué confía en la marca no Enor? ¿Por qué se somete voluntariamente a una certificación tan exigente? Bueno, la marca de norene es un sello de calidad